su luco camioneta basura a la calle se está. basura a la calle Maltratando y tildando de cabeza al que en cartones despereza, sumergido en la pobreza, cabeza es el que se jata, De pelpa que cosecha y de que su lujosa camioneta, basura a la carne. Ooh I'll see